Iniciamos la sesión. <coughs> Primero de todo, pues me sumo a los agradecimientos a, a la organización y al equipo técnico por hacer posible este evento. Eh, en esta primera sesión de la tarde eh, vamos, a, vamos a tratar la, la, las cuestiones relativas a la, a la protección de datos, a las legislaciones y a las normas también relativas a esta cuestión y, por supuesto, también a debates prácticos sobre todos sus límites y sobre todos sus potenciales, ¿no? Todas estas son cuestiones fundamentales cuando estamos tratando sobre la elaboración de bases de datos que, evidentemente, pues pueden incluir ¿no? eh, eh, información sensible y hay debates eh, abiertos ¿no? sobre cómo debe ser el, el tratamiento ¿no? de, de estos datos personales, eh, etcétera. No voy a extenderme con la presentación porque, para hablar de ello, contamos con tres grandes especialistas en, en la materia… Y Además, también tenemos un tiempo limitado y la mecánica de esta, de esta sesión está pensada para que cada uno de los ponentes pueda hablar unos 15 minutos y, posteriormente, pues seguramente suscitan muchos temas de debates y que podamos tener unos minutitos para, para plantear preguntas con el público ¿no? y que podáis participar. Así que voy a dar la palabra primero a Aries Reiber. Eh, y ahí voy a presentarlo. Él es abogado y experto en protección de datos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cambridge y Londres y también ha cursado estudios de máster en la Universidad de Stanford. A través de MAITPU actúa como, como responsable de la protección de datos para muchas organizaciones, entre las que se encuentran empresas de publicidad, desarrollo biomédico o del ámbito del turismo, así como organizaciones gubernamentales, universidades... Eh, instituciones históricas, entre, entre otras. Supongo que ahora nos lo podrá explicar también mejor. Ari cuenta además con diversas certificaciones en materia de protección de datos y privacidad y ha publicado en revistas como Oxford International Data Protection Law o eh, Journal of Data Protection and Policy, entre, entre otras revistas. ¿Tienes la palabra, Ari? Muchísimas gracias. Me gustaría empezar un poquito con la dimensión personal. La persona que veis en la imagen es mi bisabuelo, David Weinstock. Se le llevó a Buchenwald en septiembre de 1939. Era ciudadano polaco desnaturalizado que vivía en Austria. O sea, había perdido su ciudadanía. Le retiraron la ciudadanía. Y junto con 1.050 otros hombres polacos que vivían en Viena, fue llevado a Buchenwald. De ese grupo, 440 fueron llevados al Museo Austríaco de Antropología. Y allí se les fotografió y se les... Les midió. Le vemos aquí en la imagen que se está midiendo su cráneo. A mí me resulta doloroso ver a este hombre educado, un ser humano digno. Y aquí se le está midiendo para la posteridad, para el nombre de la pseudociencia. ¿Por qué? Os enseño esta foto. De los 440 hombres que fueron llevados a un estadio, allí se les tuvo mientras se desmedía, 25 sobrevivieron. Él no. Él murió dos semanas después de esta foto. Fue asesinado en ¿Por qué os cuento todo esto? Primero porque bueno, todos somos humanos. La memoria, el derecho... Yo llevo su nombre, somos seres humanos. Y esto me lleva también al primer punto que os quiero contar. Los datos. Los datos que permiten que se perpetren atrocidades, genocidio, asesinato. ...encarcelamiento, todas esas cosas horrorosas de las que hablamos aquí hoy. Esto a veces también forma parte de la memoria, la historia, la justicia, la curación. Y lo que vemos es que muchas veces estos datos son como una espada de doble filo. Se utiliza para perpetrar la atrocidad, pero luego se puede reutilizar, recaptar... ...se puede volver a utilizar dentro del proceso de sanación. Esto para mí es algo muy emotivo para mí para mi, familia, para, mi familia, para mi familia para mucha gente tiene como 300 descendientes vivos en estos momentos. Bueno, no estoy aquí para hablar de la sanación y la curación, sino de la protección de datos. O sea, que a eso voy. Lo primero que quiero decir y luego lo expandiré es eh, hablar del uso doble, dual de los datos. Tomar fotos si queréis, pero estaré encantado luego de haceros llegar la presentación si queréis. En 2016-17, la Comisión de Protección de Datos irlandesa inició un proyecto para intentar educar a los jóvenes, a los niños, sobre la protección de datos. ¿Por qué es importante? Los niños realmente no pillaban de qué iba eso, qué es eso de la privacidad, la protección de datos, qué nada. Y esta Comisión de Protección de Datos Irlandesa produjo un, como un flyer, un folletito para los profes, para que enseñaran por qué es importante esto a sus niños. Esto es parte del material que compartieron. Esto es un pantallazo, es simplemente para los que no lleguéis a leer. Pone, ¿cómo se pudo dar el holocausto a tal escala masiva? ¿Cómo las autoridades nazis sabían exactamente quién era un judío? ¿Cómo se capturó a los judíos? ¿Cómo consiguió el tercer Reich? Eh, identificar zonas de población judía popular. Entonces presentaron la importancia de todas estas preguntas y la respuesta en todas era a través de los datos. Y eso es cierto, eh, es cierto, pero podemos dar una respuesta más completa. Y la respuesta es que la gente holandesa los entregó, los denunció, eh, que los, los pusieron en trenes holandeses, con conductores holandeses. Y, y, y, y esta gente fueron juzgados con jueces 80% holandeses. En fin, es fácil echarle la culpa a los dotos. datos, lo que David Fraser llama enmascaramiento. No, no fueron eh, entonces los eh, jueces holandeses, ¿verdad? Fueron los datos los que mataron a los judíos. No, no, vamos a dejar las cosas claras. Vemos la cara más importante de los judíos holandeses, quizá la víctima más conocida del holocausto, Ana Frank. Los datos, a ver, esto es simplemente un comentario de por qué hay esta tensión entre la protección de datos y lo que, eh, bueno, esta tensión entre el recuerdo y el olvido. Cuando vemos que los datos se destrozaron eh, durante el holocausto, es forma parte de la atrocidad. Yeah, Rudolf Hayes, en, en Auschwitz, se sabe que, bueno, hay, bueno, no quiero llamarlo en su autobiografía, pero bueno, en su diario, antes de que se le colgara, él habla de la destrucción sistemática de datos de todos los grandes eventos para evitar que se creara memoria, para evitar que luego se hiciera justicia. O sea, sistemáticamente destrozaron datos. Por eso es importante incluso, hoy, tener una cifra exacta de víctimas o sus nombres lo hemos oído de Alexander Bahamín de Ayet Bachem. ellos bueno, yo os he dado el ejemplo de mi bisabuelo, ¿vale? él tiene 300 ítems en esa base de datos en eh, Yad Pashem. Es imposible triangular datos. No eh, se puede. Otro ejemplo claro de la dificultad de conseguir justicia y memoria cuando no hay datos en la ausencia de datos es Belsage. 600.000 personas fueron asesinadas en Belsage. Aproximadamente dos sobrevivieron. Rudolf Reiter murió en el 46. Jaime Hirschman fue el único superviviente que pudo testificar en todos los juicios de Belfast. por eso Joseph Hovelbant el comandante del campo se le juzgó en los 60 y hubo una sola persona fueron 600.000 personas las víctimas mortales solo una persona fue condenada por ayudar al asesinato de estas personas me gustaría acabar con esta idea del dato como espada de doble filo con estos, eh, esta imagen volvemos a los holandeses este es Carl Walker en su uniforme del Pemart se descubrió que era un cuarto judía, o judío o sea que se le eh, liberó del campo de concentración y se hizo trabajador de la resistencia. El 27 de marzo del 43, el, sus compañeros de la resistencia hicieron esto. Trabajaron en el archivo de, de, de datos, en el, el censo. Se cargaron la sala, la quemaron, o sea, la destrozaron. Y pagaron luego a los bomberos para que lo arruinaran todo con agua. Porque los, eh, eh, era una forma de encontrar a los judíos, utilizar todos estos datos del censo. O sea, el censo les estaba dando datos de quién eran los judíos. O sea, no tenían que buscarlos, iban al censo, el padrón y ya está. Así que se cargaron la sala. Fue súper efectivo, pero no, porque había una sala de, donde tenían pruebas de todo, es una pena no es lo que decimos siempre, hacer un backup hacer un backup, estos hicieron un backup condenados, así que eh, los holandeses tenían todo, hecho un backup una copia de seguridad, así que esto los 12 murieron, incluyendo a Karl, que es una de las pocas personas de uniforme de Wehrmacht que se les reconoce como eh, justo entre las naciones me lleva esto al siguiente punto que es este la justicia, la memoria y la sensibilidad la delicadeza de los datos que hablaremos luego vamos a pasar a esto el segundo mensaje la justicia y la memoria siempre tienen que estar por delante de la protección de datos esto es duro y voy a intentar explicar cómo hacemos esto técnicamente con la GDPR que todos sabemos lo que es la GDPR pero de momento lo digo así la justicia y la memoria de momento lo pongo todo junto porque solo tengo 15 minutos, no 3 horas. Y ya sé que son menos de 15 ya. Siempre van por delante de la memoria. Tienen que tener prioridad sobre la privacidad. Uh, <risa> Este es un caso famoso, creo que lo conocerán. Es del 2008. En la, bueno, la prisión en donde había un chivato que habló de las torturas de los prisioneros en Abu Bueno, hay una gran película que tendré, deberían poder ver. Esta es de las imágenes. Esta persona es inocente completamente. Es un civil inocente. Y lo que ocurrió es lo siguiente. Este chivato, un miembro de las fuerzas armadas americanas, dijo que, bueno, esto era así, esto lo publicó. Había imágenes, 40 fotos más o menos, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos intentó bloquear la publicación de las fotos se fue al Corte de Apelación al Tribunal de Apelación y dice hay que publicarlas esto tiene que mostrarse al mundo el Departamento de Defensa dijo, y qué tal con la, la privacidad de las víctimas la de esta persona por ejemplo y la Corte dijo él pidió que se le diera una intimidad de privacidad porque se la piden ustedes no no, no lo pidan, que él lo pida por sí mismo hay otro punto muy importante la privacidad bueno, esto es lo mínimo hay un elefante en la sala aquí hay un elefante en la sala y este elefante es que está estructurado prisioneros gente inocente la privacidad está pequeñecida por el tema que ya tenemos aquí el tema en este caso es estructura ilegal y en tercer lugar otro punto interesante a destacar es que es bueno, aquí le llaman Louis Brandeis. que fue el autor de la principal ley, que es el derecho a la intimidad, y él inventó la, la, la, la intimidad de la privacidad y dijo que, y cito, la luz del sol es el mejor desinfectante llegó a la Corte Suprema y fue el, bueno, el campeón de la transferencia de hacer que todo saliera a la luz esto es lo que trae la luz esto es lo que trae la verdad a la luz Louis Brandeis, una persona muy importante y bueno aquí tenemos unas fotos un poquito que nos van a alterar un poco ¿no? se dijo al Departamento de Defensa no piden privacidad, no piden intimidad por cierto, en 1945 cuando las fuerzas armadas americanas el Departamento de Defensa liberaron Buchenwald tomaron ustedes fotos también y necesitamos estas fotografías porque ustedes las publicaron para que todo el mundo las pudiera ver y no les preocupó en un momento la, la, la intimidad de esta gente porque el tema era tan importante que, bueno, rompió la importancia de cualquier tipo de intimidad esta es una foto de este Buchenwald del día de la deliberación este hombre está completamente desnudo y claro, el Departamento de la Defensa publicó esta imagen porque no importa los leemos bueno, en los campos de concentración él, él, él, se, le, se, se le pidió que estaba vestido y se le pidió que sacara, que sacara la ropa porque está importante ver en qué condiciones estaban se morían de hambre Pero en la izquierda tenemos otra imagen de señoras desnudas en las pocas fotos que tenemos del comandante del campo de Auschwitz mujeres que caminaban hacia la cámara de gas la gente moría con el fin de poder a esconder una cámara dentro y fuera del uh, de Auschwitz en, en donde se uh, tenía la comandancia estas fotos son de importancia épica para la justicia y el recuerdo y, las, y, y la curación y, y, y la verdad y la privación de los datos no importa en este contexto este es el segundo punto que me gustaría destacar un par de minutos más para hablar acerca de la adopción de cómo podemos llegar allí con GDPR. No sé si todos seamos practicantes de la GDPR, esta es mi especialidad y de otras personas en el panel. Sí, ya de, de, de, hablaremos de esto. Y voy a centrar en un punto aquí. Y voy a sugerir lo que se llama el interés legítimo. El artículo 6.1f en el GDPR dice que donde hay un interés en la edición, un interés legítimo, el caso de Riggs y otros que explican qué es el interés legítimo, pues ahí tenemos, queremos llegar a las legalidades y tecnicalidades. Todo el tema específico. Pero diré, por un momento, hay un interés legítimo en publicar estos datos. Lo que acabo de decir ahora eh, puede impactar en algunos contextos. La gente, quizás no estén de acuerdo, en muchos archivos, muchas instituciones, muchos eh, y muchas colecciones de datos importantes vieron que era impo imposible de creer creen que los datos se tienen que proteger a no ser que alguien pueda consentir a que estos datos se publiquen discutir discu y y, discutí y seguir discutiendo ante el Tribunal Superior de Justicia Americana que esto se ve en pequeño el interés legítimo de, a la hora de proteger la privacidad de los individuos se ve en pequeño por la importancia y el interés legítimo de publicar estos datos esta información con el fin de ilustrar lo que estoy diciendo y asumo que todos todo el mundo estará de acuerdo, estamos aquí porque nos importa la memoria, esto nos parece intuitivo. Para los uh, archivos de Aros durante decenas de años, esto no se, no se aceptó y hasta la fecha pues, ya lo discutíamos antes de que muchas instituciones no están de acuerdo en absoluto con todo esto. Voy a compartir evidencia anecdótica al respecto. He discutido con el Museo de uh, el Holocausto, con, bueno, con un montón de, de, de centros e instituciones, y he ha hablado con muchos sobrevivientes del holocausto también ¿cómo se sentiría si estos datos se publicaran acerca de su, que sus registros y fotos se publicaran? han tenido cero quejas, ni una, ni media ya puesto su archivo en línea el, el, el, el, el archivo de Arlsen también está en línea ¿cuántas quejas hemos recibido al respecto? ni una, ni una ni una, nadie le importa que esto se haga no es que no le importe bueno, sí que les importa mucho, pero que deberían publicarse dicen, tanto como se pueda tan ancho y amplio y tendido como se pueda y podría demostrarlo y para eso aquí tengo una cita no, no la tengo aquí esto lo dice Eli Wiesel que no necesita presentación dice los supervivientes querían comunicar todo a los vivos es interés legítimo de esta gente, de sus supervivientes de sus familias, herederos y de la sociedad que se sepa el máximo posible que se publique y con la máxima amplitud ¿cómo lo haremos? no lo sé, tengo detalles pero no os puedo contar ahora mismo gracias gracias Ari gracias Ahora vamos. Sí, te aquí mejor. Voy a pasarle la palabra ahora a Antonio González Quintana y a presentarlo. Él es licenciado en Historia, diplomado en Archivística y Documentación y miembro, facultativo del, y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Ha sido subdirector general de archivos en la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y 2018. Anteriormente, entre otros destinos profesionales, ha sido director del Centro de Información Documental de Archivos del Ministerio de Cultura, jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa o director del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Es miembro del Comité Ejecutivo en la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. También ha sido profesor asociado en la Universidad de Salamanca y tiene en su haber numerosas publicaciones sobre los archivos del movimiento obrero o sobre el derecho al acceso a la información, entre otras. Es autor del libro Políticas Archivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos y también es coeditor y coautor de Archives and Human Rights, publicado en Routledge el año pasado. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contento y feliz de, de participar en este encuentro y tengo que estar agradecido al eh, Observatorio de Políticas Europeas de Memoria y a la Universidad de Barcelona y, por supuesto, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por haberme invitado a participar. Bien, acceso a la información… Derecho a la verdad, derecho a saber, por un lado, y respeto a la vida privada, por otro. En esa aparente dicotomía se resume un conflicto que está presente desde hace ya muchos años en la práctica diaria del trabajo de los archiveros, de los archivistas. Un trabajo que afrontamos desde la necesidad de... Eh, conciliar el derecho de acceso a la información con la protección de datos. Colisión entre dos derechos fundamentales recogidos ambos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19, libertad de expresión, por tanto, libertad para recabar, recibir información correcta y veraz. Frente, artículo 12… Respeto a la vida privada de las personas, inviolabilidad de la correspondencia, que después tendría su desarrollo posterior para ampliarlo más allá de la correspondencia postal, como es lógico con los cambios tecnológicos acaecidos. En esos dos artículos, siempre los archiveros, sobre todo los archiveros que hemos trabajado con materiales relativos a, a, al pasado reciente… Pasado traumático, memoria histórica… Siempre nos ha quedado mucho más simpático el artículo 19 que el artículo 12. Y siempre hemos eh, entendido que todo esto de la protección de datos venía a ser un obstáculo más en los múltiples obstáculos que habíamos venido observando a lo largo de nuestra vida para acceder a la información sobre la violación sistemática de los derechos humanos en España. Y esa misma percepción se tiene en países que han tenido una transición similar o parecida a la nuestra en ese conjunto de obstáculos la aparición de la, de la ley de protección de datos de carácter personal del 99, recuerdo que cuando ampliaba a toda la vida de la persona la protección de sus datos personales aquello supuso pues colapsar el artículo famoso de la ley de patrimonio histórico de que los documentos serían accesibles pasados 50 años de su producción o 25 de la muerte de la persona si era conocida esa fecha. Ahora no, ahora ya nos podíamos ir a que alguien podía estar vivo con 100 años o con 90 años y como la ley protegía toda su vida eh, sus datos de carácter personal, teníamos que tener cuidado con su obligación. La aparición del llamado derecho al olvido, llamado por la propia Regulación Europea de Protección de Datos, eh, muchos archiveros la interpretaron, sobre todo eh, aquí en España, ...como la puntilla final a este conjunto de obstáculos insalvables para la eh, eh, accesibilidad a la información para el conocimiento de la verdad. Solo faltaba que ahora se puedan eliminar documentos a la carta, porque el artículo 17 del reglamento habla de la supresión de datos, la eliminación de datos, entre comillas, derecho al olvido. En la traducción en español, recuerdo que la traducción eh, corresponde a un texto original en inglés que habla del «right to be forgotten». No es lo mismo el derecho a ser olvidado, a que me olviden, que el derecho a olvidar, que es algo completamente diferente. ¿no? Yo quiero olvidar que pertenecía a falange española de las Hons y me presenté como candidato en como alguien ha pretendido hacer, por cierto. No es, un, no es un mero chascarrillo, sino que es un ejemplo real. Bien, yo lo que voy a tratar de plantear es que eh, hay una aparente dicotomía. Si lo analizamos con frialdad y con rigor... Los dos derechos son perfectamente compatibles y creo que la legislación europea, que es un avance en derechos humanos, no implica lo que se ha querido ver por algunos, esa capacidad de diseñar una biografía personal a la carta, olvidándome de lo que yo quiero que no se sepa de mi vida y fortaleciendo los aspectos positivos de mi eh, currículum. Este desarrollo del artículo 12 de la ...de la Declaración Universal, el que habla de la, del respeto a la vida privada, tiene un desarrollo posterior importante en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Eh, yo empezaría refiriéndome a la eh, conferencia eh, de Teherán que se produce en el año 1968, 20 años después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para hacer un balance de esos 20 años pasados y a la vez... Para plantear nuevos retos de futuro en la protección de los derechos humanos. Y uno de los retos que se plantea es precisamente el de la limitación del uso de las tecnologías o eh, la intervención para que el uso de las tecnologías que empezaban a desarrollar a finales de los años 60 no fuera utilizado contra los derechos humanos. Bien. El colofón de ese movimiento que empieza en Teherán en 1968 sería, en mi opinión, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea de 2016 que entró en vigor en el año 2018. Y habría que entenderlo como tal. Vamos a poner coto al uso, a la capacidad que las nuevas tecnologías permiten para usar contra los ciudadanos sus propios datos personales bien sea por las empresas privadas o bien sea por los propios estados en labores de vigilancia o de actividades parapoliciales o policiales. En este sentido, eh, yo creo que es un avance eh, la regulación europea. Y para ejemplificar que no hay esa contradicción real, yo me iría a la figura de, de Luis Joanet. Luis Joanet eh, fue precisamente el padre de los primeros informes que Naciones Unidas, a partir de la conferencia de Teherán va a realizar sobre la limitación del uso de la informática en el manejo de los datos personales que puedan ser utilizados contra las personas. Eh, y hace un informe en el año 1983. Pero también es el padre, en el año 1978, de la legislación francesa sobre libertades e informática y sobre la regulación del acceso a la información en el país, en eh, en Francia con su ley del 78. Recuerdo que entre el 78 y el 80 en Francia se producen varias leyes muy importantes que afectan al <coughs> tema del de, eh, acceso a la información y a la protección de datos personales frente al abuso informático. Paralelamente, Luis Joannet sería el eh, relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la verdad, el derecho a saber y la lucha contra la impunidad. Los principios Luis Joanet para combatir la impunidad son esenciales en la promoción del conocimiento de la verdad y son el primer documento oficial de un ente, en este caso un relator especial de Naciones Unidas que hablan de la importancia de conservar los archivos y usar los archivos para ese conocimiento de la verdad y para ese conocimiento eh, de lo que pasó con mi familiar, con mi amigo, con mi pariente. Eh, y que era una demanda generalizada, conocer la verdad en las sociedades traumatizadas especialmente. Yo creo que eh, Joané, al haber sido relator de Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad y al haber sido relator de, la, de Naciones Unidas contra el abuso de la informática en el uso de los datos de carácter personal, ejemplifica que son dos derechos perfectamente compatibles y que suman, no restan ni eh, se enfrentan irremisiblemente el uno al otro. Quizá, en el ámbito de eh, las eh, sociedades que han vivido un pasado traumático, tengamos que hacer... Eh, Hincapié especial en el predominio de la lucha por el derecho de acceso y quizá un poco relegado ha quedado el aspecto de la protección de datos de carácter personal. Pero es que recuperar la memoria histórica ha significado en muchas ocasiones rescatar del olvido los nombres de las víctimas de la represión y de las violaciones de derechos humanos, nos lo comentaba Ari hace un momento... Muy especialmente en los casos de desapariciones forzosas, los nombres de los ejecutados y enterrados en fosas comunes o en cualquier lugar sin, sin identificación se han reclamado, se han exigido. «Que mi nombre no se borre de la historia» es la frase recogida en la carta que Julia Conesa envía a su familia poco antes de ser ejecutada en Madrid y que luego ha sido usada como título de un documental y como lema de la campaña de recuerdo de las trece rosas. 13 jóvenes eh, comunistas fusiladas en eh, el cementerio de Almudena de Madrid eh, en la inmediata posguerra. Para que sus nombres no se borren de la historia, era la reivindicación. Que mi nombre no se pierda en la historia, es también el lema del proyecto «Todos los nombres». Que propone la construcción de una base de datos de represaliados del franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África, que cuenta con más de 100.000 microbiografías en el año 2021 y eh, expresiones muy parecidas a estas las encontramos en otros países o lugares que han sufrido situaciones similares. Desde que en 1954 el museo Yad Vashem, del que nos han hablado ampliamente, eh, en Jerusalén se planteara como objetivo recopilar los nombres de las víctimas del holocausto, el esfuerzo de recogida y difusión de los nombres de las víctimas de crímenes de lesa humanidad ha caracterizado las políticas públicas de memoria. La sala de los nombres de Yad Vashem, con más de cuatro millones de hojas de testimonios, es quizá el ejemplo más emblemático, pero hay muchos más. Así, el muro de los nombres en Villa Grimaldi… ...en las afueras de Santiago de Chile, en homenaje a las personas detenidas, desaparecidas, ejecutadas o muertas... ...como consecuencia de la tortura en ese centro clandestino. ahí están grabados en piedra los 241 nombres de las víctimas fallecidas allá... Recordemos que uno de los objetivos de las numerosas comisiones de la verdad en América Latina ha sido generalmente, y el ejemplo fundamental son las comisiones Rettig y Vallej en, en Chile, construir un listado completo de las víctimas. Nos hablaba Silvia esta mañana de que ese también ha sido el objetivo de la CONADEP en, en Argentina, la comisión presidida por, por Sábato, y recordarlas y rendirles homenaje. La confección de un registro único de víctimas en Colombia, que ya lleva más de nueve millones y medio de personas registradas, es uno de los objetivos en los acuerdos de paz y también estaba presente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del año 2011. Todos los nombres es el portal como decía, de la, de la Asociación Andaluza que trabaja por el reconocimiento, pero también el Ministerio de Cultura ha producido portal de víctimas de la Guerra Civil, de los del franquismo, y se han producido múltiples listados de, de víctimas. En esencia, dar a conocer los nombres se ha considerado como algo positivo, como algo que también las víctimas demandaban y que las víctimas querían, como nos han comentado en la intervención anterior. Yo quisiera aprovechar esta ocasión que tengo para hacer también una mención aquí a la importancia de instituciones como Memorial en Rusia, que ha sido eh, beneficiaria del Premio Nobel de la Paz de 2022, junto con Alex Bialitsky, eh, eh, de Bielorrusia, y con el Centro para las Libertades Civiles en Ucrania. Memorial que se ha dedicado a recuperar los nombres de las personas afectadas por la represión estalinista, por la represión del, del comunismo, es eh, el ejemplo más importante de una agresión a un archivo de una ONG en los últimos decenios por parte del gobierno de su país, en este caso del gobierno ruso, saben que cerró, se ha perseguido a la institución y se le ha limitado en todas sus actuaciones. Pues bien, yo creo que eh, la actitud de los, eh, de los legisladores europeos eh, a partir de, de, de la conferencia de Teherán en la protección de datos eh, culmina quizá con ese artículo controvertido del que voy a hablar un poquito para, para terminar mi intervención. Quisiera decir que la reacción de los archiveros ante la aparición del derecho al olvido en la legislación europea es realmente extraordinaria. Cuando en el año 2000, 2012 se presenta el primer borrador del Reglamento Europeo de Protección de Datos y los archiveros franceses se dan cuenta de que hay un artículo que habla de la posibilidad de supresión de los nombres y de los datos personales a petición de los interesados… Eh, ponen el grito en el cielo, porque eh, se consideraba que aquello podría hacer que desaparecieran de la historia... ...prácticamente todos los datos que se quisieran borrar voluntariamente. La reacción de los eh, archiveros, sobre todo en estas dos asociaciones que aparecen en la, en la, en la pantalla y que, y que vamos a ver a continuación... Eh, la Asociación de Archiveros eh, Franceses y la Asociación Nacional de Archiveros de, de Italia, haciéndose eco de las mm, recomendaciones que el Consejo Internacional de Archivos ha venido haciendo, como veíamos en la diapositiva anterior, si han tenido ocasión de, de analizarla, en sus eh, principios básicos sobre acceso, en su Código Ético de Pekín y en su eh, conjunto de principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos, siempre eh, planteando la, la protección de la privacidad, pero también el, el libre acceso y haciendo equilibrios entre ambas cuestiones. La movilización de los archiveros, recuerdo una campaña en Change.org que consiguió más de 50.000 firmas, eh, movilizó también a las autoridades francesas que convocaron eh, en el Consejo Europeo de Directores Nacionales de Archivos eh, una en reunión para mantener una posición conjunta ante el proyecto de reglamento europeo y esa actuación, ese lobby que se fue montando consiguió que al final se aprobase lo que podríamos llamar la excepción archivística, que me parece enormemente importante. El reglamento de protección de datos de la Unión Europea, efectivamente, en su artículo 17, dice que el interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles difusión en las siguientes circunstancias. Datos que ya no son necesarios, el interesado retira el consentimiento, el interesado se opone al tratamiento o el tratamiento no es conforme con el propio reglamento. Pero, al final, ese mismo reglamento introduce la excepción archivística, ...que viene a plantear que, como vemos en la siguiente diapositiva, los apartados 1 y 2 de este artículo 17 que acabo de leer no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo para interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89.1. Ese artículo 89.1 vendría a plantear cómo se tiene que hacer todo, todo ese trabajo. Pero me interesa destacar principalmente eh, el considerando 158 que hace el reglamento, eh, que recoge dos principios que para mí son importantísimos. El del deber de archivo eh, y el de eh, la posibilidad de conocer la verdad de las graves violaciones de derechos humanos sin ningún tipo de límite. Ese considerando que está en el preámbulo del, del, del reglamento dice que eh, este reglamento también debe aplicarse al tratamiento de datos personales realizado con fines de archivo, teniendo presente que no debe ser de aplicación a las personas fallecidas. Las autoridades públicas o los organismos públicos o privados que gestionan documentos de interés deben ser servicios que estén obligados con arreglo al derecho de la Unión a adquirir, mantener, evaluar, organizar, describir, comunicar, promover y difundir documentos de valor perdurable para el interés público general y facilitar el acceso a ellos. Eso es lo que yo llamo el deber de archivo, es obligación de los Estados custodiar los documentos y hacerlos accesibles. Pero también dice, en un segundo párrafo, los Estados miembros también deben estar autorizados a establecer el tratamiento ulterior de datos personales con fines de archivo... Por ejemplo, a fin de conocer información específica relacionada con el comportamiento político bajo antiguos regímenes de estados totalitarios, el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No solo censos de víctimas, también nos habla de la posibilidad de hacer listados de perpetradores y, de hecho, solo hemos visto en Polonia, en Rumanía, en, en otros países, eh, sobre todo los que han manejado los archivos de la seguridad del Estado con, con mayor capacidad o con mayor eh, rigor. Yo creo que toda la polémica en torno al derecho al olvido, si analizamos ampliamente el reglamento, no tiene mucho sentido, salvo que la famosa sentencia... ...de Google contra España de, eh, o España contra Google... ...de la Agencia de Protección de Datos, aquí eh, nos podrán comentar algo más... ...se aplicó antes de que el reglamento fuera aprobado, es del año 14... Eh, ...ya se manejaba el concepto de derecho al olvido... ...pero aquí se maneja de una manera distinta... ...es el de que desaparezca de Internet información sobre una persona... ...que desaparezca de los buscadores, que no salga en los listados... ...al hacer una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador que no es exactamente lo mismo que acabamos de analizar del artículo 17 del reglamento de derecho de supresión de los datos. Y esto sí me preocupa. Termino ya diciendo que todo este tema de la supresión en Google hay un formulario que tú puedes usar. La Agencia de Protección de Datos ofrece también otro formulario para poder dirigirse a estos buscadores de información y solicitar la, la, el borrado. Pero la toma de decisión la toman… La, la quieren los, los propios empresarios, la, la propia entidad, Google o cualquier otro, otro buscador. Y eso está dando lugar a que exista un negocio que nos plantea cuestiones éticas. Eh, aquí tengo de una rápida búsqueda dos, dos páginas web en España. La primera, Google Clean, cuyo lema es Cambia tu futuro, vive el presente sin estar condicionado por tu pasado. La otra es... De, de título muy explícito, teborramos.es, que dice borramos tus resultados de Google, desaparecer de Internet es tu derecho. Y aquí lo dejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo gracias por tratar de ajustaros a los tiempos, porque sé que, que es complicado y espero que luego tengamos algunos minutos para, para plantear debate. Voy a pasar la palabra ahora a Jesús Rubina Barrete Jesús Rubí Navarrete es abogado, en, en su larga trayectoria ha sido director del Gabinete del Ministro de Justicia, secretario general técnico del Ministerio de Relaciones con las Cortes eh, y también vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia. Entre 1999 y 2002 fue adjunto eh, al, director de la Agencia al director de la Agencia de Protección de Datos y, entre 2002 y 2005, subdirector general de inspección de datos de la misma institución. Actualmente actúa como vocal coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Es también... Es autor también de diversas publicaciones en materia de derecho de competencia, procedimiento administrativo y protección de datos personales. Ha sido colaborador en diferentes universidades de España y, además, participa en proyectos internacionales en colaboración con otras autoridades de protección de datos de Europa y del mundo, tales como República Checa, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Israel y Croacia. ¿Tiene la palabra? Perdón, muchas gracias por la… Muchas gracias. Ahora. Muchas gracias por la invitación a un tema apasionante como es el de la memoria democrática. Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, la ley de memoria democrática ha supuesto una innovación sin precedentes, sin precedentes ya en el marco del Reglamento General de Protección de Datos que se ha comentado en la intervención anterior. ¿Por qué? Porque el Reglamento General de Protección de Datos exige que las, las normas que se refieren al tratamiento de datos personales tengan que analizar las implicaciones que tiene su contenido respecto de ese tratamiento de datos personales. Y eso se ha traducido en que los informes de la Agencia Española de Protección de Datos exijan que haya un artículo o una disposición adicional que eh, contemple las previsiones de la norma y la traduzca ...a las categorías de la Ley de Protección... ...del Reglamento Europeo de Protección de Datos... ...que identifique quiénes son responsables... ...del tratamiento de los datos... ...cuáles son las finalidades... ...cuáles son las bases jurídicas... ...cómo se pueden ejercer los derechos... ...si tienen limitaciones, etcétera... ...y la primera ley en la que se ha incorporado... ...una disposición en este sentido... ...precisamente ha sido la Ley de Memoria Democrática... ...que estuve yo colaborando con el Ministerio de la Presidencia para poder hacer esta disposición, porque lógicamente le sonaba a chino, eh, mandarín, cómo se hace esto. ¿no? Y es una disposición eh, enormemente interesante que ha servido de precedente y que da respuesta a buena parte de, las, de, las, de los riesgos y de las implicaciones que se han comentado sobre el Reglamento General de Protección de Datos. La disposición adicional décima de esta ley… Eh, hay una forma muy sencilla de decir que se cumplirá la normativa de protección de datos, que es decir, y en todo esto que regula esta ley se aplicará el reglamento general de protección de datos, pero eso no aporta ninguna seguridad jurídica y ninguna clarificación sobre las consecuencias prácticas de cada norma, que son enormemente, enormemente variadas. Y, por tanto, en esta, en esta ley se hizo este ejercicio de desarrollar esta aplicación. Sí, se hace una referencia general a que se cumplirá el reglamento y, a continuación, se analizan las implicaciones que, en relación con el Reglamento de Protección de Datos, tienen las previsiones de esta norma. Y, entonces, hay en esta disposición adicional, que es larguísima, eh, se empieza analizando el, re el registro de víctimas. Se identifica la finalidad del tratamiento, que es la recopilación de datos con objeto de gestionar las políticas públicas de recuperación moral y recuperación de la memoria de las víctimas. Una finalidad acotada, pero amplia, que permite o habilita o legitima un amplio tratamiento de datos. Se identifica al responsable del tratamiento y a la base jurídica, que se ha mencionado en la, en la, eh, haciendo referencia al reglamento, no específicamente a esta ley en la intervención anterior el interés público con fines de archivo, investigación científica, e histórica o fines estadísticos, una de las, eh, de, de las bases jurídicas, y la gestión de políticas públicas para el reconocimiento de las víctimas y la reparación y no repetición de este tipo de situaciones. Es decir, una identificación de eh, una relación de las bases jurídicas del tratamiento que está relacionada con una amplitud enorme del tratamiento de datos como están contemplados en esta ley. La habilitación legal para la publicación de datos de autoridades y funcionarios públicos para la investigación histórica y científica y el principio de minimización de datos. Pero en el marco de esa legislación. Hemos tenido, ya tuvimos una reclamación de ejercicio de derechos por una persona que estuvo en la. En el que se había publicado su identificación en el tribunal que condenó a Miguel Hernández y ejerció el derecho de supresión y se denegó, ese, ese, se denegó eh, la aplicación de, de ese derecho de supresión en ese caso, precisamente por estos motivos de interés público vinculados a la legislación de, de archivo documental que tenemos en España. Y, en lo que se refiere a las fuentes, pues, se describen las distintas fuentes de las que se puede obtener información. Se eh, contempla la obligación de los responsables del tratamiento de cada uno de estos eh, sistemas de información de garantizar la exactitud de los datos, no conforme a la normativa de protección de datos, sino conforme a las peculiaridades y especificidades y restricciones y obligaciones de la normativa sectorial de patrimonio documental que se aplica como una ley especial respecto de eh, la garantía de exactitud genérica de la normativa de protección de datos personales. Se, se exige que haya la posibilidad de facilitar eh, la información sobre los datos eh, personales en cumplimiento de los artículos 13 y 14 del reglamento europeo. El artículo 13 eh, es la información que se facilita cuando los datos se obtienen directo de una directamente de una persona, que es muy sencillo informar, y el artículo 14 cuando no se han obtenido de esas personas. Pero, eh, para facilitar la aplicación de este artículo 14, se señalan las medidas que serían adecuadas para facilitar esa información no personalizada sin que sea una información nominativa, sino que se pueda ir a informaciones que estén descritas en un sitio web o en cualquier otro lugar al que se pueda acudir a obtener esa información. Y en lo que se refiere a la conservación de los datos, de nuevo, se aplica el criterio de la ley especial como prevalente, que es la normativa del patrimonio histórico español. Eh, en cuanto a las medidas de seguridad, bueno, aquí se aplica como en todo el ámbito de, de las administraciones públicas el esquema nacional de seguridad. En cuanto al ejercicio de los derechos, se permite el ejercicio del Reglamento General de Protección de Datos. No, eh, en principio no contempla el ejercicio de derechos por los familiares de los fallecidos, pero permite que los derechos nacionales puedan ejercitar estos derechos. Y la legislación española ha permitido que se faciliten de, determinados derechos sobre, por parte de los familiares de los fallecidos, pero con las limitaciones que estén en una norma. Y, en particular, en esta norma se limita el ejercicio del derecho de supresión precisamente para garantizar la finalidad de la norma, que es el, las finalidades que antes he mencionado, en sentido amplio, con el fundamento jurídico de garantizar el interés público y los derechos de las víctimas y de la sociedad en general en relación con eh, las, eh, la, la rehabilitación o los derechos de estas, eh, de estas víctimas. Y no se aplica la normativa de protección de datos a las víctimas fallecidas. También se regula el censo de víctimas, de la, o se hace referencia al censo de víctimas del artículo 9, 2 y 3, se identifica la base jurídica del tratamiento, que de nuevo es el interés público, aquí los consentimientos no pintan nada, si me permiten expresión, la expresión colocal, la coloquial, porque es interés público con fines de investigación histórica y fiesta científica y estadística, para el, las finalidades amplias de la ley, el reconocimiento de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica, que es una finalidad social, ni siquiera vinculada a las eh, personas relacionadas o, con las víctimas. Se establece que sea de acceso público, se identifica como responsable del tratamiento. En ese momento, el Gobierno parece ser que no había determinado qué ministerio iba a ser el competente sobre esta materia y se, es, se especifica que será el ministerio al que se tenga atribuidas estas competencias y se contemplan previsiones sobre el ejercicio de los derechos de acceso, reivindicación, supresión, etcétera, similares a las que he mencionado. Y en cuanto al, base, al, al Banco de Datos de ADN, también se identifica el responsable del tratamiento, que es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forentes. La base jurídica es, de nuevo, el interés público de investigación histórica y las medidas de búsqueda de desaparecidos y la identificación de las víctimas, la asociación de esos datos genéticos con los de los familiares. La finalidad del tratamiento la recepción y almacenamiento de perfiles de ACN para comprobar con la identificación genética de las víctimas y un principio de minimización de datos que eh, de lo que trata eh, de conseguir es que para hacer esas asociaciones de datos eh, no se, utilice, se utilicen los datos mínimos imprescindibles para poder asociar a las víctimas con las personas eh, afectadas. Eh, se recoge la muestra, la, se admite la recogida de muestras biológicas de familiares en la ley. También aquí sí que hay una base jurídica distinta, que es el consentimiento informado, porque son aquellos familiares que quieren obtener información y ver si están relacionados con las víctimas, los que tienen que decidir si sí o no eh, permiten la posibilidad de que se, se obtengan datos de ADN y se pueda contrastar. Con las víctimas. La finalidad del tratamiento, la repito, es la genérica anterior que ya he señalado, y la conservación no tiene un periodo temporal, sino un criterio indefinido: el tiempo necesario hasta la finalización de los correspondientes procedimientos. Esta es una descripción genérica de la finalidad, no acotada a un tiempo concreto, pero que permite la conservación de datos de una manera, de una forma amplia, siempre que sean necesarios para garantizar esas finalidades y, en cuanto a las cesiones de datos del Banco de ADN, pues se articulan quiénes pueden ser los cesionarios, los laboratorios debidamente acreditados, las Administraciones Públicas competentes para la tramitación y resolución de, los de estos procedimientos. Aquí la base jurídica no es el interés público, sino una base jurídica más, más reforzada, el cumplimiento de una obligación legal. Se trata la minimización de los datos para conseguir esa identificación a través del número de identificación fiscal. Y se eh, aborda en el ejercicio eh, de los derechos conforme a la normativa de protección de datos, que en este caso está condicionada por las previsiones de la normativa de patrimonio histórico y documental. En definitiva. Eh, es, una, es la primera resolución, in, la primera disposición adicional innovadora, completamente innovadora en materia legislativa al ver y describir todas las implicaciones que respecto de la normativa de protección de datos, los datos que se tratan, los tesionarios, las bases jurídicas, las finalidades, los responsables, etcétera, eh, eh, en una materia que es particularmente delicada por el sistema, los distintos sistemas de información que contempla la ley, y, eh, y, que has, y, que, y que tiene que servir de modelo y ejemplo pues, para que este tipo de disposiciones se incorporen con carácter general en la, en la normativa de protección de datos. Pero vuelvo como conclusión a decir aquí el derecho al olvido de supresión de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Google no pinta nada, absolutamente nada, porque es un derecho de supresión para, relacionado con la, con la exclusión. Con la, eh, como se ha eh, comentado antes, es un derecho de supresión para la supresión de enlaces que permitan el acceso a páginas web donde coste información personal en búsquedas a partir del nombre de la persona exclusivamente, sin que se elimine la, la, la información de esos sitios web y permitiendo que se pueda utilizar el buscador con otros criterios de búsqueda distintos de los nombres de la persona, pero que no es operativo en relación con estas bases de datos que no están en sitios web. No tiene nada que ver el derecho al olvido de Google, que tiene a su vez limitaciones por razones de interés público, pero no tiene nada que ver… Con, con la gestión de esos derechos en relación eh, con, estas, con estas bases de datos. Y con esto pues, he terminado mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y de nuevo reitero el agradecimiento a todos los ponentes por, por ajustarse a, a, los, a los tiempos de la mesa. Eh, hemos completado el tiempo de la sesión pero tenemos unos minutos para, para plantear algunas preguntas por parte del público por tanto os cedo el micrófono por si queréis eh, participar o preguntar a los ponentes sobre alguna cuestión concreta ah, bueno primero de todo felicidades porque esta temática es un tanto compleja y todos habéis transmitido una pasión absoluta ah, en relación a esta temática ah, Hoy estamos en la prisión model, ¿no? aquí en Barcelona. En esta prisión hubo muchas víctimas de la represión de la dictadura y muchas de estas víctimas, no sé si todavía hay alguien de la Asociación Catalana de Presos Políticos, que esta mañana sí que estaban, todavía algunas de estas personas que fueron víctimas de la dictadura están vivas. Entonces, mi pregunta es uh, para Jesús y para Ari. Uh, ¿Qué pasa con la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática en relación a las víctimas que están todavía vivas, pero son víctimas de la dictadura? ¿Se puede o no se puede publicar sus nombres? La pregunta es para Jesús uh, en relación a la ley aprobada y... La otra pregunta es para Ari, que me gustaría conocer su opinión de qué se debería hacer con estas víctimas que todavía están vivas. Gracias. Recogemos un par de preguntas. Creo que había un par de manos más. Gracias. Gracias por tus intervenciones. Comentaba esta mañana que... Cuando eh, investigamos el tema de la, de la represión de de ciencias sexuales y de género, fundamentalmente eh, se abordaba a través de los, de los expedientes de vagos y Maleantes, de los eh, expedientes de los archivos eh, que suelen estar en los archivos provinciales o en, di en diversos archivos. ¿no? Estos expedientes o estos archivos mmm, tienen bastante, mmm, difieren mucho en cuanto a la posibilidad de acceso a los mismos. Eh, por ejemplo, en el caso del el archivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde están los expedientes del juzgado de de maleantes de las Palmas de Gran Canaria y de peligrosidad social también, eh, permite un acceso bastante libre, bastante abierto. No anonimizan los expedientes eh, y permiten incluso hasta todos los de eh, peligrosidad social hasta el año 78. El de Valencia, sin embargo, eh, anonimiza todos los expedientes, eh, limita digamos conocer todos los datos de las personas ...y eh, de alguna forma establece algunas limitaciones también de acceso. Otros, por ejemplo, si no recuerdo mal, el de Bilbao, prácticamente prohíbe el acceso. Es decir, hay una discrepancia enorme entre unos eh, archivos y otros... ...y todos amparados por, supuestamente por la misma normativa. Entonces, no sé hasta qué punto estas disposiciones adicionales de, de la nueva ley... ...pueden permitir un acceso mucho más amplio, y mucho más flexible... Teniendo en cuenta incluso que, los, que normalmente los, los investigadores e investigadoras no, no vamos a decir los nombres ni siquiera, sino vamos a, a sacar datos e información sobre cómo se reprimió a las personas homosexuales, a los incidentes sexuales y de género. Hasta qué punto esta normativa nueva puede ampliar y flexibilizar ese acceso a los archivos y si hace falta alguna normativa digamos, que regule de forma más específica para que este acceso sea más más sencillo y mucho más abierto precisamente en aras de la verdad histórica y, y por encima incluso del derecho a, a esta privacidad del que estábamos hablando. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues. Yo si me permites, porque tengo que coger el ave a las 6 y 25 pues. eh, y, y, en fin, lamento mucho haber llegado tarde, pero... La información que yo tenía es que me tenía que ir al aula magna de la universidad, del edificio histórico de la Universidad de Barcelona y allí me he ido. Y menos mal que me han… Una, había allí una reunión y ha venido una persona a decir: «usted, ¿qué, qué pinta?» y tal. Y digo «yo estoy esperando a la reunión y tal». Y me dice «pues es que esto no es aquí». Entonces ya me he enterado que había que venir aquí. Pero bueno, eh, he llegado tarde, he llegado deprisa y ahora me voy también corriendo, lo lamento mucho. Pero bueno, en relación con estas preguntas… Eh, la publicidad de los datos de la… O sea, esta, esta ley tiene, tiene una, un abanico de bases de datos muy amplio, con unas eh, finalidades, como he descrito, bastante eh, genéricas, no, no muy específicas, sino muy genéricas y, sobre todo vinculadas a la normativa sectorial de, de patrimonio histórico y patrimonio de archivo histórico, de patrimonio histórico y documental. Y son las reglas específicas de esas normas las que van a primar sobre los derechos o, como leyes especiales, sobre la articulación de los derechos eh, que están en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, eh, en el marco de esas finalidades, esas bases de datos, se puede hacer se puede acceder y se puede hacer pública toda esa información. En relación con el registro, los registros de vagos y maleantes, en la primera ley de protección de datos hubo un diputado socialista que se empeñó en incluir una disposición adicional restrictiva para que no se pudiera acceder a esa información. Pero era, eh, era el año 1991-92. No tiene nada que ver con la con la situación actual. Ahora, las eh, categorías jurídicas que, se, que hay que aplicar son las del Reglamento General de Protección de Datos con las adaptaciones, que es la auténtica ley de protección de datos en toda la Unión Europea. La, esta ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales no es la ley de protección de datos, es la norma que adapta en unos aspectos el derecho español a la, al Reglamento General de Protección de Datos. Y, por tanto, hay que aplicar las categorías de esta, las categorías de esta norma. Y en este, en este ámbito, eh, precisamente como se describe en, en esta ley de memoria histórica, que es una ley, bueno, aparte de debatida, polémica y tal, pero desde el punto de vista de protección de datos es una ley compleja que nos costó bastante trabajo el ir articulando con el Ministerio de Presidencia qué implicaciones tenía según la información que, que contenía quiénes podían o quienes debían acceder, etcétera, etcétera. Esta disposición adicional, eh, de nuevo, eh, abre una, unas posibilidades muy amplias. Y son unas posibilidades muy amplias, desde, desde luego, relacionadas con finalidades, con finalidades eh, muy… Ah, perdón, a ver esto… ...con finalidades muy abiertas... ...no, no aparece... No sé, pero... ...aquí atrás, sí. ...con finalidades muy abiertas, ¿no? Porque, porque... ...interés público en la investigación histórica... ...que es el planteamiento que ha hecho en su pregunta... Files, ...fines estadísticos, que ahí los datos son anonimizados... ...para reconocimiento de víctimas y recuperación de la memoria... ...pero hay... ...hay... Eh, hay, a ver, eh, recopilación, finalidad del tratamiento, recopilación de datos de víctimas con objetos de gestionar políticas públicas de reparación moral y recuperación de la memoria de las víctimas. Es decir, son unas finalidades enormemente amplias. No cabe todo en esto, pero… Pero el abaní, el, la descripción de las finalidades es razonablemente precisa, adaptada a la finalidad, eh, digamos, de, histórica que tiene, que tiene esta norma y posibilita, en el marco fundamentalmente de la, de la normativa que se aplica como ley especial, el acceso y la comprobación de esta información. Entonces, yo no entiendo por qué ahora… Tiene que haber limitaciones específicas, si es en el ámbito de esta, de esta legislación y con estas finalidades que son amplias, para no poder acceder a aquellos eh, ficheros de vagos y maleantes eh, que, que, que se regularon en la dictadura. Y yo con esto les agradezco de nuevo. Muchas gracias. Su, sus preguntas, su sí. presencia. Y si no tiene inconveniente, me voy a buscar Sin un taxi para y... volver a Madrid. <ríe> gracias por el esfuerzo, por realmente este viaje este viaje relámpago. Sí, que encima AVE tenemos... había llegado Ten... 20 minutos tarde, una cosa insólita. ¿no? <ríe> Tengamos otras ocasiones. Voy a ceder la palabra por, eh, a Antonio Muchas y posteriormente gracias. a Ari para responder a estas cuestiones y que puedan no. añadir sus últimas reflexiones y, y finalizaremos esta, esta sesión. Gracias, Jesús. Sí, nada, siento todo no. Bueno, yo, además de las reflexiones que hacía Jesús, eh, me gustaría eh, quizá poner un punto menos optimista en cuanto a la posibilidad de acceso a esos expedientes de eh, peligrosidad social, vagos y maleantes que se, que se planteaban anteriormente. Yo creo que la, la ley de memoria democrática, en sus tres artículos dedicados a, a los archivos, hace un, una declaración genérica de que todo esto será accesible, todo esto será accesible para todo el mundo, pero, pero esas declaraciones, como bien decía Jesús, genéricas, así en, en bruto, a mí no me acaban de convencer porque… También la Ley de Memoria Histórica del año 2007 hablaba de que todo lo de la guerra civil sería accesible de acuerdo con la legislación vigente. Y aquí dice lo mismo, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, que solo afecta a los archivos de la Administración General del Estado de una manera directa, no a los competentes, a los que son competentes sobre ellos las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esa es una de sus primeras limitaciones. Y lo segundo, que… Eh, ...incluso con esa aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico... ...tendríamos eh, serios problemas... ...y yo creo que muchos archivos seguirían... ...con la Ley Orgánica de Protección de Datos... ...de carácter personal... ...y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea... ...prohibiendo el acceso a esos expedientes... ...al menos durante el tiempo que presumiblemente... ...dure la vida de las personas afectadas por ellos... Eh, ...yo lo siento pero creo que sería así... ...hay una disposición adicional perdón, una disposición final octava en la ley de memoria democrática que trata de salvar esto, pero yo soy bastante escéptico sobre las posibilidades de aplicación de esa disposición. La disposición adicional octava dice que el apartado C del punto primero del artículo 57 de la ley de patrimonio histórico español, que es el que regula el acceso a los archivos, a partir de la etapa de archivo central, eh, ese, ese apartado C es el que habla de que los documentos que afecten a la intimidad y al honor de las personas serán consultables 25 años después de su muerte o 50 años después de la fecha del documento si no se conoce la fecha de la muerte de la persona. Bien, pues lo que dice esta disposición es que ese apartado C no se va a aplicar. No se va a aplicar en este caso en la consulta de los archivos históricos. Siempre estamos metiendo coletillas que de alguna manera nos habría… ¿Y qué es un archivo histórico? Si no tenemos una ley de archivos estatal que defina lo que es un archivo histórico, volvemos a los problemas de siempre… Por eso, las asociaciones de archiveros y de eh, instituciones memorialísticas habíamos planteado un conjunto de enmiendas a la ley y lo que queríamos es que se relacionaran los fondos, entre otros, los de vagos y maleantes, Proyectos Social, eh, Consejos de Guerra, el Tribunal de Orden Público, el Tribunal de responsables, para que entraran directamente en ese censo de fondos de interés para la memoria democrática. Pero no para crear un censo sin más, que no vale para nada, no vale absolutamente para nada. Sino porque, si tú creas ese censo, tienes que decir que todo lo que está en ese censo es de libre acceso universal para todo el mundo sin restricciones. Si no, ¿qué sentido tiene crear una sección especial del censo? Decir, como dicen, que va a ser para digitalizarlo todo y ponerlo en Internet universalmente. Vamos, y yo llevo yendo esa canción 40 años. No va a ser ni, ni de casualidad. Gracias. Eh, ¿Ari? Gracias, yes, please. Gracias. Un par de comentarios sobre estos eh, puntos. Primero, a ver estas discrepancias y estas variaciones entre la manera en que las diferentes instituciones a ver, momento, voy a intentar no repetir lo que ya se ha dicho y voy a simplemente añadir um, las discrepancias entre la manera en que las diferentes instituciones eh, manejan la protección de datos surge creo yo por la diferente tolerancia a los riesgos, diferentes perfiles, los dispuestos que están a correr el riesgo. Es la cultura de la organización. Si vemos el Museo del Memorial del Holocausto de Estados Unidos, por ejemplo, cómo funciona. Eh, no, no les da miedo a nada. Tienen un presupuesto sin límite. Son súper osados, muy osados y son un organismo de lobbying potente, potente. Esto simplemente a modo ilustrativo. Yad Vashem en Israel, por ejemplo, uh, tienen el apoyo legal. Como decía Antonio, ha habido cambios últimamente, sí, pero ellos tienen apoyo legal completo. Por lo tanto, son totalmente osados. ¿Quién, ¿Quién les va a poner un pleito? Que lo intenten. O sea, están totalmente tranquilos. Esto mismo tiene que pasar con otras organizaciones. Tienen que pasar de sentirse Uy, no, claro, es que tenemos datos privados y tenemos que tener cuidado porque no nos vayan a poner un pleito. No, ir más allá. Ha habido mucho mucha gente que nos ha metido miedo en el cuerpo. Eso ha ido bien para su negocio. No, uy, te van a poner un pleito. 20 millones de euros, sanciones criminales. No, olvidarlo. Hemos tenido aquí al representante antes legal. Hemos, hemos hablado con representantes. Vale, sí, están Google, los grandes agentes que son de mala fe. O sea... Y con ellos ha habido muy poquitas eh, multas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con instituciones de buena fe? Tiene que haber un cambio de actitud en organizaciones culturales, tienen que sacudirse el miedo, tienen que ser un poquito más atrevidos. Y paso entonces a decir, bueno, ¿y ¿qué podemos hacer con la gente que sigue todavía viva? Hay supervivientes del holocausto vivos, hay muchos datos suyos que están ahí colgados, abiertos. Una sugerencia, esto no es asesoría legal, ¿eh? esto es una sugerencia mía, es simplemente un ejercicio de libre pensamiento. Si vemos en particular, la RGPD, eh, la europea, tenemos la 61F, que es interés legítimo. Cuando se publican datos por interés legítimo, tienes que equilibrar el interés legítimo de la publicación, que, como hemos oído aquí, es institucional, es nacional, es un montón de valores por una parte, y luego, por la otra parte, tenemos a una persona que está viva. ¿Vale? ¿Qué daño hay en publicar esos datos? Yo creo que en el caso del holocausto, lo tengo muy claro, o sea, en el 99,999% 99 de los datos es mejor publicar los datos, sirve el interés publicar los datos. Os daré un ejemplo de gente que quería quitar datos. Conozco que hay un superviviente del holocausto que le daba miedo los negacionistas del holocausto, les daba miedo y pidió que se quitaran sus datos de, de lo que está colgado en internet. No que se borraran, sino que se quitaran de internet. Conozco el caso también de una familia, no el superviviente, los descendientes de un superviviente, una historia muy trágica, una tía que la, la violaron los soldados rusos después de la liberación y esto estaba en el testimonial de Yad Vashem de los 60, 70 y cuando se publicó en línea, ellos, los familiares solicitó que eso se quitara de los datos en línea. Vale, pues de pronto puedes descubrir que había algo que aparece en el lado de la publicación, que es nocivo, es muy nocivo, digamos, pues para la persona en cuestión, ¿no? Si tienes un mecanismo de eliminar, de decir, vale, en el 99,9999% 99, 99 es en interés de la publicación, vale, publicamos, pero en este caso en particular, no deberíamos publicar, hay que quitarlo, ¿vale? Pues, oye, con sensibilidad, lo quitamos. Os doy un par de ejemplos más sobre el holocausto. Uno era un médico de Nueva York que formaba parte del de equipo que estudiaba las alegaciones de los supervivientes del holocausto. Cuando él murió, todos sus archivos se donaron a instituciones de estudio del holocausto. Y ahí había datos personales sobre daños psicológicos, daños físicos a los supervivientes del holocausto. Si se hubiera publicado todo eso, tal cual habrían sido datos muy sensibles, no era simplemente esta persona estuvo en Buchenwald no sé cuántos años, era mucho más allá, o sea, había cosas personales, ramificaciones para sus cuerpos y sus almas. Otro ejemplo parecido a lo que decías tú antes. El, una base de datos de gente que los alemanes nazis habían puesto en campos porque sospechaban que eran homosexuales. Esto se recuperó, estos datos, y ahora surge la pregunta, ¿se puede publicar? El resultado sería que, vamos a decir, por ejemplo, ¿eh? yo que sé, me lo invento, 10.000 personas que se, los nazis sospechaban que eran homosexuales, y ahora pues se les visibiliza. Y a lo mejor algunos eran homosexuales, otros no, a lo mejor algunos ya habían salido del armario, otros no. ¿Tienen derecho estas instituciones a publicar estos datos? Bueno, pues igual en este caso la balanza no está tan clara. Pero en términos generales, ¿cómo vas a demostrar que el caso general se inclina más? A ver, tenemos el 99,999% ,99 de que sí que vale la pena publicar y hay un caso que, oye, es mejor no. Bueno, ¿qué más puedes hacer? Pues haz una encuesta. Si sabes que tienes 10.000 víctimas vivas, ¡haz una encuesta! Haz una encuesta toma una muestra representativa pregúntales, llámales por teléfono, no sé cómo lo hacéis una encuesta de este tipo pregúntales, y así tendrás evidencia de que a lo mejor el 99, 98% lo que sea, están a favor de la publicación, o sea que no sé, yo creo que esto es la manera de demostrar que sí que tienes interés legítimo en esta documentación, y con esto se puede transformar la cultura, ¿puedo añadir algo? Me queda un minuto para decir algo, esto lo sugerí hace años quizá aquí en España se haga caso eh, si tienes unas cuantas instituciones que están haciendo esto? Unificar vuestros riesgos, poner dinero, hacer una vaquita que decimos y decir, vale. Pues si nos ponen un pleito, pues tenemos tiramos de este dinero. Alguien dice, es que he aparecido en un panóptico. Yo estaba en la modelo porque yo estuve preso en la modelo no sé cuántos meses y lo habéis publicado y yo no quería que eso se supiera. Vale, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues hablar con un bufete de abogados y decir, vale, ¿cuánto podemos perder? ¿Qué nos pueden poner un pleito? ¿De 5.000, 10, 10.000? ¡100.000 euros! ¿Cuántos supervivientes de estos va a haber? Eh, 300. Vale, pues este es el riesgo, lo asumimos conjunto. Exactamente, lo cuantificamos y ya está, y cambiamos de actitud y decimos, vale, pues tenemos seguros, tenemos ramificación, tenemos la asesoría legal, hemos unificado nuestros datos, publicamos en línea, a ver qué pasa, tampoco hace falta publicarlo todo, podemos empezar con parte.